El día de hoy se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de Chanco la audiencia de formalización en contra de tres personas que fueron detenidas por el delito de microtráfico en la comuna de Bellugua. Esto relaciona un procedimiento que llevó a cabo Vicrim Cauquenes MT0, quien tomó conocimiento de que Ricardo Araya estaba comercializando drogas en dicha comuna y en efecto se logró identificar esa venta, ubicar el domicilio donde estaba residente. Y es así que se logró la autorización judicial para ingresar a dicho domicilio. En el lugar se encontraron también en el vehículo 41 comprimidos de éxtasis, alrededor de 50 gramos de cannabisativa y otros tantos gramos de cloridato-cocaína. De mismo modo, en esa cabaña se encontraban dos personas, sexo femenino, que en sus carteras portaban también cannabisativa en, en dosis menores y eh, hongos alucinógenos. Estas personas fueron formalizadas, el imputado varón quedó en prisión preventiva y las mujeres quedaron con arresto domiciliario en su ciudad de origen. El plazo de investigación es de dos meses.